a todos sean bienvenidos al tutorial para el manejo de mendeley con fines de elaboración de documentos técnicos o científicos para utilizar mendeley eh, lo importante es entender que es un gestor de referencia orientado al almacenamiento y el digamos la, el procesamiento de referencias bibliográficas para usos técnicos o científicos como tal ha sido construido por parte de la editorial eh, fundadora que ha creado las herramientas como Scopus y Elsevier. Entonces, antes de iniciar el trabajo con este programa o con este gestor es fundamental iniciar con su descarga. Entonces eh, hacemos una búsqueda simple en el buscador de, de, de nuestro gusto y eh, damos una opción en la cual eh, aparezca todos los eh, descargables que tienen que ver con Mendeley. Mendeley tiene tres descargables, uno que es el desktop, el cual se va a descargar dentro de nuestro computador y tiene por finalidad almacenar una copia de todos los recursos que nosotros bajemos en internet y además nos va a facilitar la, el acceso a las referencias que hemos venido eh, creando para poderlas citar en nuestros documentos. Las otras herramientas son la web importer que permite la captura de eh, documentos y referencias web a través de un plugin que se instala en nuestra eh, barra de eh, recursos dentro del buscador. Entonces, este es el, el web importer. Este es su logo, una vez está instalado. Y la, el otro eh, elemento importante es el citation plugin el cual eh, sirve para la inserción de las referencias ya directamente dentro de los documentos de procesador de palabras, o sea, dentro de nuestros informes técnicos o eh, documentos científicos. Una vez se han descargado los tres elementos, nosotros vamos a disponer de una biblioteca, que es en la versión de esto la cual eh, tendrá eh, como un soporte de todos los documentos que hemos venido recopilando en, en la web. Entonces, eh, por, por eh, default o por referencia, siempre nuestros documentos serán almacenados en una carpeta que se denomina My Library. Entonces, My Library tiene varias subsecciones, eh, entre las cuales se destacan los elementos recientes. Adicionado, leído, los favoritos, que nosotros yo los puedo destacar colocando, activando esta estrellita. Por ejemplo, si es un documento que leo bastante, puedo marcar otras eh, eh, referencias que, por ejemplo, detecté que pueden contener errores, entonces las puedo marcar. Eh, también almacena en una carpeta independiente las publicaciones científicas que yo he generado y eh, puedo almacenar también otras referencias que están en desorden. Estas son las carpetas que, por eh, definición, lleva el desktop. Adicionalmente, yo puedo crear carpetas eh, personalizadas de acuerdo a mis temas de investigación. Entonces, lo que hago es, me ubico en la sección, si es mi biblioteca, y eh, adiciono aquí con Add New Folder, y el, luego le coloco el nombre que yo quiero eh, crear. ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero crear una carpeta que tenga que ver con, no sé, eh, fitoquímica. Entonces, digito el nombre, preferiblemente sin para que lo interprete mejor. Y él automáticamente ha creado la carpeta. Después, cuando yo tenga elementos que tengan que ver con ese tema, yo los puedo adicionar de dos maneras. Una, a través del elemento add de la barra de, del texto, en el cual él me mostrará que puedo subir un archivo que esté dentro de mi, dentro de mi computador. O también lo puedo tomar de, la, de internet y organizarlo en esa carpeta. Hay una opción diferente, por ejemplo, para la creación de bibliotecas compartidas, que es la creación de grupos. Entonces, en los grupos, yo puedo crear un grupo eh, adicionando aquí este, este comando y eh, dándole un nombre, unas características e invitando unos socios, por ejemplo, para si yo tengo que hacer un trabajo en un grupo, una tesis o es la, digamos, una biblioteca compartida en mi empresa. Esta biblioteca va a permitir que eh, dentro del grupo yo puedo tener copias de todas las carpetas y eh, puede ser una biblioteca colaborativa. Lo que sí es importante tener en cuenta que en la biblioteca colaborativa, si alguno de los miembros coloca las referencias mal, incompletas o borra algo, pues ese trabajo pues, va a afectar a los demás. En cambio, en mi biblioteca será solo lo que yo gestione de manera personal, ¿sí? Entonces, todas estas carpetas yo las he venido creando a medida que he hecho consultas, ¿cierto? Y eh, la creación de los grupos también la hago yo con base en mis necesidades. Bueno, el desktop este, también es importante tener en cuenta que eh, siempre que yo lo abra, tengo que estar pendiente de que esté sincronizado. ¿Qué quiere decir sincronizado? Que eh, esté en, en línea con el, la biblioteca que se está tomando de la web a través del web import, ya que eso me permite visualizar las referencias que voy a querer. Entonces, vamos a ver cómo funciona el web import. Entonces, eh, vamos a tener varios escenarios. Uno de ellos es cuando yo quiero... Buscar un documento como una ley. Entonces, si yo conozco el número de esa ley, sí, o tengo una idea de cómo se llama, la coloco en el buscador. El buscador me va a generar una serie de opciones de documentos y ingreso a uno de ellos, porque sé que es el que tiene un PDF que puedo registrar dentro de Mendeley. Entonces, eh, una vez estoy segura de que esto es un documento verídico y que tiene su PDF, abro el plugin del web de importer y aquí puedo ver que efectivamente él reconoció que existe un PDF y además eh, muestra la referencia en la cual eh, ha sido creado. Entonces, eh, esta referencia, si ustedes ven, no está explícitamente toda la información que tiene el, el, el documento, la ley específicamente, pero yo la puedo importar. Entonces, ¿dónde la voy a importar? Yo puedo seleccionar cuál es la carpeta en la cual yo quiero adicionarla, sea del grupo o sea de mi biblioteca, según me interesa. Una vez he seleccionado la, la carpeta, yo le doy Añadir y ya esa referencia ha sido incluida. Como detecto que pueden existir errores, voy a ingresar a la opción ver la biblioteca y directamente voy a ir a la carpeta donde yo la agregué. Entonces, como es un documento, una ley que tiene que ver con ordenamiento territorial, la he ingresado en esa carpeta. Entonces, si ustedes ven aquí, la, la ley ya existe pero no está explícitamente su nombre. Entonces, yo lo voy a seleccionar y si ustedes ven, aquí queda en forma editable. Al quedar editable, eh, quiero que en vez de que me aparezca como una página web, quiero que quede como una norma jurídica, ¿cierto? Entonces, eh, voy a seleccionar la opción que tiene que ver con un estatuto, ¿cierto? ¿sí? Le voy a cambiar el título porque ese título no hace directa referencia a lo que yo quiero, sino que me debe decir ley 1454, que es el número de esta ley. Y quito todas estas líneas de 2011. Le voy a colocar acá el año, ¿cierto? En ley 1454, y específicamente esta ley eh, da normas orgánicas sobre ordenamiento territorial. Entonces selecciono el nombre y lo paso aquí a mi biblioteca. Entonces. Debo aclarar que es en Colombia. ¿sí? El autor tiene que... Es el Congreso de la República, que es quien emanó el documento. Este es su nombre completo. El... Puedo agregar un resumen, si este lo tuviera, como no lo tiene, pues no, no es pertinente. Eh, puedo colocar detalles sobre la publicación. Esta publicación fue el diario oficial. Número 48.115 del 29 de junio de 2012. Entonces... Eh, vamos a agregar acá. Diario oficial número. Esta es una de las, de las digamos, referencias bibliográficas más difíciles de incluir. Eh, nos pide aquí unas páginas, entonces vamos a ver. y los tiene registrados en el recurso. Bueno, no explicita las páginas, entonces no las vamos a colocar. Eh, la fuente es el Congreso de la República, República de Colombia. Es, la ley número 1454 de 2011. No tiene DOI, que es, DOI es un número identificador de objeto, eso sobre todo lo tienen los, los artículos científicos, pero sí tiene la URL, la URL ya la registra. Entonces, digamos que eh, en general estoy conforme con el contenido de la información que está aquí y la voy a almacenar. Le voy a dar C. Listo. Entonces, esta referencia ya quedó registrada, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo la utilizamos en Word o en el procesador de palabras que estamos utilizando. Entonces, tomamos un documento en blanco. Y una vez nosotros eh, instalamos el plugin para situaciones, aquí en la pestaña de referencias se nos va a crear esta sección solo para Mendeley. Aquí vamos a seleccionar el tipo de estilo en el que se va a colocar nuestra referencia. Voy a escoger el estilo APA, pero eh, digamos que si yo quiero utilizar otro estilo, también él me da la opción de escogerlo. Entonces, por ejemplo, hay para diferentes revistas. También aquí él me puede dar la opción de hacer búsquedas específicas. Entonces, por ejemplo, no sé, quiero estilo Mi y contexto y no contexto existe porque no tiene estudio internacional. Pero sí puedo buscar eh, el de otra revista y adicionar. ¿sí? Entonces le doy descargar y él lo adiciona allá a, a mis opciones. Entonces, lo que voy a seguir es con este APA Séptima Edición, que es como el más utilizado. Entonces, luego que ya tengo esto claro, voy a insertar la citación que he creado. Antes de esto, voy a ir aquí al desktop y, eh, perdón, voy a sincronizar los recursos que tengo en mi desktop para que pueda aparecer la referencia. Entonces, le doy aquí Insertar Citación. Eh, Escojo la carpeta donde tengo el recurso que descargué de internet y le voy a dar el número. Entonces, aquí, como pueden ver, está la referencia, la cual fue adicionada de internet. Esta es la que está completa. ¿sí? Entonces, la voy a agregar. Inmediatamente él procede a realizar como la, el formateo o sea, o, la, o las, la configuración de la cita en el formato que yo le estoy pidiendo. Se demora un poquito. Una vez él termina de hacer este proceso, me va a aparecer aquí dentro del texto de Word ya la cita eh, creada. En una sección adicional... Yo puedo también, eh, él me va a mostrar simplemente los nombres del autor, en este caso el Congreso de la República y el año que sería 2011. Eh, para eh, adicionar la referencia totalmente completa, entonces yo dejo un espacio entre el producto que él crea una, después de, de aplicar el formato, y eh, se realiza la inserción de la, de la citación de la bibliografía. Entonces, eh, en ese espacio, voy a darle clic aquí en insertar bibliografía, y eso me va a permitir eh, adicionar la referencia que he colocado. Bueno, aquí se está demorando un poco, entonces, mientras tanto, voy a ir avanzando en el tutorial. Entonces, esto para lo que son recursos como leyes, informes técnicos y otras referencias que son difíciles de citar. Luego tenemos acá eh, cómo buscar una referencia a través de Google Scholar y adicionarla al web de importe. Entonces, supongamos que seguimos buscando sobre eh, ordenamiento ambiental entonces eh, le vamos a colocar aquí la, el nombre del recurso voy a, a delimitar mi búsqueda solo para que me busque recursos recientes o sea posteriores al eh, 2019 y ya aquí me aparecen los recursos que existen sobre el tema entonces activo el web importer el web importer eh, va a hacer la búsqueda de todos los de todas las referencias que tienen PDF disponible y me las va a mostrar. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de las opciones que tengo, hay un recurso que es directamente del de CBIEP. Entonces, eh, cuando él termina, eh, podré importar ese recurso directamente de la plataforma y esta referencia, por ejemplo, no requiere una edición adicional. Entonces, eh, vamos a ver qué nos deja Costa Pereira. Journal no no Planning. Tenemos que mirar que efectivamente tenga toda la ah, estrés. Es, ah, dice que no está disponible el, el PDF. Bueno, pero no importa. Vamos a agregar este recurso. Le damos a añadir. Luego vamos a, a ver en nuestra biblioteca. Damos una actualización. Y aquí vemos que ya la referencia aparece. Como es un recurso directamente del c pues básicamente no requiere de mucha edición. Ya la mayoría de la información la debería tener o que miren que aquí hay algo faltante. Entonces nos vamos a devolver a, el, a la página de la, de la publicación y vamos a completar los datos. Entonces, volumen, esto es de 2019, volumen 81. El, no, tiene, no tiene número pero sí tiene páginas. Entonces, las páginas son de la 689 a la, perdón, a la 704. Aquí eh, le podemos copiar el, el resumen para facilitar su, la ubicación de las características del recurso. Entonces podemos acceder simplemente compramos y pegamos revisamos que los autores estén correctos entonces los primeros autores son Costa Pereira pero miren que todavía faltan otros autores entonces estos otros autores yo los puedo eh, yo los puedo adicionar manualmente sí y puedo quitar cosas que no, que están raras, como por ejemplo esto que aparece aquí el nombre de la revista como si fuera un autor. Entonces, el apellido este es Siqueira. Lo colocamos acá. Pues aquí ya, ya tenemos todos los autores, ¿sí? por lo menos los que están registrados acá. Todos los datos, el DOI, lo podemos agregar manualmente. Está aquí, es este número. Entonces lo agregamos aquí manualmente. Verificamos que esté la URL del recurso y lo ingresamos. Entonces le damos guardar. Ay, no puede ser. No quise que se me. Ya, listo, guardar. Entonces, eh, como vemos, la referencia ya quedó completa. Luego volvemos y repetimos la operación en el desktop. Sincronizamos. Entonces, vamos a buscar. Vamos a insertar la referencia. Bueno, entonces eh, sigamos. Otra, otra opción fuera del de utilizar el, el Google Académico es también eh, utilizar, por ejemplo, el, la, los recursos que tiene la biblioteca de la universidad. Entonces, vamos a cerrar esta búsqueda y vamos a entrar a la biblioteca Unilex. En Entonces, en la biblioteca de la universidad, ingresamos... Y eh, aquí podemos acceder a libros electrónicos. En los libros electrónicos podemos escoger una de las editoriales. Y podemos escoger uno de los libros. Entonces le damos leer. ¿sí? Y aquí... Yo ya había hecho este ejercicio previamente, entonces si ustedes ven, puedo con el web importer tomar esta referencia. ¿Qué va a pasar? Que yo la tengo que editar porque solo me toma los datos de la página web, pero no me toma los datos completos de la referencia. Entonces esa es una salvedad para los libros, las leyes, los informes técnicos y eh, las memorias de conferencia, entonces es necesario un proceso de edición pero pues es factible tomar la referencia directamente, sino que yo la voy a tener que editar, porque él dice que esto es una página web y en realidad esto es un libro, el título del libro es este, sí. entonces yo lo tengo que digitar, porque por ejemplo aquí no me da la opción de copiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso para los libros. En el caso de las revistas científicas, entonces yo me puedo devolver, a la base de datos de la biblioteca. Vuelvo a ingresar. La base de datos está formada por los recursos de Scopus y diferentes editoriales científicas. Entonces, eh, en Scopus yo puedo ingresar realizar una búsqueda de un tema, aquí ya lo preescrito, y le doy buscar. Una vez he eh, identificado cuáles son las referencias de interés, le doy con el web de importer y él se tomará un tiempo buscando la referencia. Si está el PDF disponible, él me lo va a ofrecer. Si no, por ejemplo, en este caso, que no es de la editorial del Sevier eh, me dirá, búsquelo en, el, el, en la casa editorial que lo ofrece. que Es de libre acceso y entonces yo deberé repetir el proceso para que me pueda mostrar el recurso donde realmente está. Entonces, por ejemplo, aquí, este es un recurso de eh, Open Access. Entonces, miren que él ya me lo muestra, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es añadirlo a la biblioteca. Entonces, le damos acá añadir. Y cuando haya terminado de añadir, vamos a la biblioteca, la actualizamos. Y ya me aparece el... La referencia. Verifico que efectivamente tenga todos sus datos completos. Entonces me aparece eh, que esto es un, una, una conferencia, pero en realidad no es una conferencia, es un artículo, ¿cierto? Es un artículo. Entonces le voy a cambiar acá el tipo de documento. Este es el autor. Tiene su astra tiene sus datos de páginas, el publicador, el número. Entonces verificamos que sí sean esos datos. 2015 tal. Verificamos que esté correcto. Y le agregamos la URL que sea pertinente para el acceso. Entonces, por ejemplo, acá... Le damos la opción de descargar. Entonces, en vez de descargarlo, lo que hacemos es copiar la dirección de acceso, si esto es posible. O si no, podemos es agregarle el archivo. Entonces, aquí le podemos agregar el archivo. Entrando aquí en ese, en ese iconito, en ese cuadro, y le puedo agregar el archivo del artículo que he descargado previamente y le puedo agregar la URL donde tengo más datos del recurso. Entonces, esto voy a tomar de acá para que esté más completo. Entonces, aquí la cambio y así me va a quedar mucho más específica mi cita. Termino todo y le doy salvar y listo. Entonces, esto para eh, recursos que estén dentro de la base de datos de la biblioteca. En Scopus. Ahora, cerramos Scopus y vamos a buscar eh, recursos que estén directamente asociados a una editorial. Entonces, repetimos el proceso. Voy a cerrar esto para que no genere tanto ruido. Y eh, entramos en Biblioteca Unillanos, Bases de Datos, ingresamos aquí, entramos a una editorial, la que sea de nuestra preferencia, y vamos a colocar las palabras clave. Yo ya las tengo predigitadas, entonces le damos Buscar, Él se va a demorar un poquito buscando, entonces le, le doy con el Web Importer, Y él me va a verificar que existan PDFs de la referencia que estoy necesitando. Entonces, por ejemplo, en este caso me está diciendo que de ese tema particular no hay un PDF. Entonces, yo necesito eh, cambiar mi búsqueda. Entonces, yo voy a cambiar. Y eh, me dan muchísimas referencias, me voy a quedar solo con lo que sea de 2021, ¿cierto? Solo para refinar. Y aquí hay una referencia que es directamente ligada a, al tema ambiental, que me puede interesar. Entonces le doy web importer y eh, me da una opción que es eh, conservation... Environmental fragility, vamos a ver si lo encontramos. Bueno, esa, esa opción no está. Casi todas las opciones que tienen no están. Entonces pues buscamos en un año posterior, en un año anterior, a ver si hay más opciones. Vamos a dar otra vez a nuevo importer. Y vamos a ver si actualiza las opciones. Entonces, a ver. Tenemos todas las opciones buscadas. Son 19.712 resultados. Pero él me sigue mostrando acá los eh, recursos. Entonces, vamos a ingresar en este que fue el que más no me gustó. Y lo voy a adicionar directamente a el web importer porque ya, ya identifiqué que ese era el que yo quería. Va a demorar un poquito. Y ya, aquí está. Entonces, yo lo voy a agregar. Me voy aquí a mi biblioteca online y la actualizo Entonces ya me aparece voy a verificar que toda la información está correcta entonces es un artículo tiene todos sus autores Vámonos así como es del sello ya está todo revisado entonces eso me facilita mucho el trabajo tiene DOI y yo le quiero agregar la url de donde yo lo consulté Perfecto, para complementar la referencia entonces, esa URL la voy a agregar aquí. Y eh, ya ese documento tiene PDF, entonces no necesito volvérselo a cargar. Entonces, le doy salvar y listo. Entonces, ya vimos todas las opciones de cargar desde el la búsqueda general, la búsqueda con Google Académico, la búsqueda con las opciones de bases de datos de la biblioteca, tanto como libros, revistas y a través de Scopus, ¿cierto? Scopus que yo, si no lo sabían es como una base de búsqueda multireferencia, o sea, multieditorial. Listo, entonces vamos a cerrar todas estas eh, ventanas para que el, el Mendeley pueda funcionar de nuevo vamos a hacer Vamos a cerrar un momento porque como tenía muchas ventanas eh, abiertas, eso lo interfiere. Esto es solo para efectos demostrativos que hay que tener tantos ventanas de, de Mendeley abiertas. Lo ideal es no tener tantas a la vez, sino solo las que, la, el Mendeley Desktop en una ventana, eh, la búsqueda en eh, la biblioteca online y las opciones de búsqueda. No hay necesidad de tener tantos recursos abiertos. Entonces, eh, volvemos aquí al Word. entonces le vamos a dar la vamos a indicar la carpeta donde hemos guardado los recursos vamos a buscar la Planning. y miren que ya aquí ya aparecen las referencias que yo he venido adicionando entonces lo voy a agregar eh... Selecciono esta, aquí puedo agregar en Aquí había una que habíamos agregado que iniciaba con ese título. Esta fue una de esas. Le damos OK. Y él ya eh, automáticamente ha creado la referencia que hemos decidido. Y le damos aquí en insertar bibliografía. Y aquí ya está nuestra sección de referencias creada. Entonces, eh, si nos vamos aquí a la biblioteca web, yo agregué estos últimos cuatro recursos, entonces si los quiero agregar también, supongamos acá, que me falta agregar el de costa, costa. entonces costa me aparece por aquí. Bueno, entonces espérame, miramos a ver qué fue lo que pasó. Land Capability. Esa es la palabra clave de adición. Entonces le agregamos Land Capability. Aquí está el recurso de costa. Y el otro recurso que adicionamos a la biblioteca fue. Eh, la norma, ¿sí? La norma. Entonces vamos a agregar la norma. La norma es la 1454 y la versión más completa fue esta que yo hice. Entonces, si ustedes ven, aparece el título de la norma y eh, el año ¿sí? Eh, si ustedes quieren, pueden editar para adaptarse a las normas que les, al, a las, sí, al tipo de formatación que deseen. Y ya está, aquí está. Tipo de formateado para texto y la, el listado de referencias de acuerdo a lo que se trabajó en el día de hoy. Entonces, esto es todo. Eh, espero que este tutorial haya sido de utilidad y los espero en la próxima. Hasta pronto.